you. Mm -hmm. Cagme la próxima plena no de los pocos restos del camuflaje y tras de... Después de un vacío, donde no había sitio para el consuelo ni el abrazo. Él decía que contigo hubiéramos tenido carrera, pero no la Sin ti nadie podía parar el rencor, ni los, porque sin respuesta ni el dolor. Sin ti pudimos volar al aire libres, pero sin un hogar al que mirar en los momentos tristes. Mamá, mamá. Vueltos en discos, libros y juegos, los años sin luz se fueron yendo y al fin vestidos de barato cinismo salimos huyendo.